The Boycott Divestment and Sanctions Movement was established by the absolute majority of Palestinian civil society to achieve Palestinian rights under international law, specifically ending the occupation, ending apartheid, and to enable the Palestinian refugees to return. To do that, we decided to isolate Israel's regime academically, culturally, economically, and otherwise. Palestinians everywhere have been extremely inspired by the campaign uh, Israeli Apartheid Free Zone campaign in Spain. Uh, and I want to tell activists uh, across the Spanish state that they deeply inspire us and that this is such a unique movement, such a unique BDS campaign that does not exist anywhere else in the world. They inspire BDS activists across the world. So thank you very much. La campaña ELAI de espacios libres de apartheid israelí es la creación de espacios que no tienen vínculos con el estado colonial y de apartheid Israel a través de la campaña Boicot Desinversiones y Sanciones. Actualmente hay 60 administraciones públicas en todo el estado español que se han adherido a la campaña ELAI y desde la Rescop lo que hacemos es que nos ponemos en contacto con ellas, las asesoramos, les ofrecemos uh, ayuda y formación y también nos ponemos en contacto con otros ayuntamientos para que se adhieran a esta campaña. Nuestra experiencia ha sido sobre todo dar respuesta a un caldo de cultivo que había en la sociedad y esa necesidad de dar apoyo al pueblo palestino. ...bueno, nuestra, nosotros somos la primera moción... ...que se aprueba no solamente en el conjunto del Estado... ...sino a, a en el mundo entero, la primera moción que se aprueba... ...y nosotros creemos que es importante dar a conocer... ...las atrocidades que se están haciendo en los derechos humanos. Nuestra resistencia principal fue una primera denuncia de ACOM... ...a los 12 días de haberlo aprobado en pleno... ...y una sentencia final de, que acabamos de recibir hace pocos días. Nuestra resistencia fue una llamada de la Embajada de Israel... ...y solamente eso, no ha sido después, no ha significado nada más... ...después la moción está aprobada y se está llevando a cabo... ...y además con un mandato del alcalde... ...a las distintas áreas del Ayuntamiento de Compras... ...para que se lleve a cabo, para que se concluya". Pues siguiendo eh, simplemente lo que son las directivas eh, europeas... ...en materia de contratación pública esas directivas, eh, varias de ellas, eh, y su aplicación, su derivación, su conversión en eh, instrucciones y decretos que permitan la aplicación directa en los Estados miembros, y en concreto en el Estado español, lo que eh, harían sería que se estableciera una nueva generación de instrucciones de contratación pública. ¿Qué quiere decir eso? Pues que se trajeran esos elementos teóricos y prácticos citados en las directivas en materia de cláusulas sociales o de derechos humanos a ser aplicados de manera de manera directa para evitar que pueda existir contratación pública con eh, empresas eh, o con organismos que estén eh, participando en la vulneración de derechos humanos. Institución you <laughs>